Pues inicio con la pregunta obligada de el, con la pregunta obligada de de qué, de dudas o comentarios que tengan, por favor Dudas eh, o comentarios que tengan respecto al formato de los trabajos, eh, yo recuerdo que cuando llevamos probabilidad nos dijo que, por ejemplo, había actividades que, si eran muy cortas, no llevaban hoja de presentación. Y yo lo que le quería preguntar es, por ejemplo, no. ahorita el, la actividad 1.1, pues no lo veo que sea muy larga. Si va a llevar hoja de presentación, o, le, o como le hacíamos, le ponemos todos los datos en, en la esquina superior, derecho. No, no, miren, lo que les voy a solicitar, qué bueno que me preguntan, porque si se dan cuenta en la actividad, les pongo el enunciado del problema. Y a partir del enunciado del problema, a ver, me voy a meter, uh, bueno, a ver, más rápido, más rápido. En el enunciado del problema, ustedes cargan una hoja, no hay, no hay un formato específico y qué bueno que lo aclaras, porque si te das, si te das cuenta, la, lo único que hago es, escribo... A ver, permíteme. Si se dan cuenta, jóvenes, nada más escribo tema 1. Y entonces le pongo instrucción a leer el material que se entrega adjunto y realizar la actividad. Y la actividad para y pongo actividad para evaluación 1.1, con su propia palabra, se escriba... Variables manipuladas, variables controladas, sistema de control realimentado, de sistema de control en la, en la sociedad, sistema y función de transferencia. Aquí funciona de transferencia, le falta un acento, por eso, por eso este, está así. Función de transferencia. ¿Sí, ¿sí ve mi hoja? Sí, profe, sí, sí se ve. Bueno, ok. Esta hoja está en Word. Así como está en Word, así se la subí en, en, el, en, el, este, en Moodle. Para que ustedes la descarguen y trabajen sobre ella. O sobre los que quieran, nada más. Este, yo les doy las instrucciones y ustedes, pero sí les voy a pedir que por favor, y qué bueno, que bueno la pregunta, la pregunta obligada es que por favor, en la parte superior, derecha de preferencia, para que yo lo identifique, se supone que, pues lo voy a identificar porque, este... Porque se supone que cada quien lo va a subir en su en su en sucesión este, su y, y la voy a identificar, pero a veces sí me resulta un poquito complicado estar identificando de quién se trata, entonces le voy a poner que le voy a pedir que por favor escriban su nombre, su nombre por favor y su número de control. ...y su número de control. Nombre y número... ...de control, por favor. Eso sí les voy a pedir, por favor. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Por qué? Okay. Porque de esa manera... ...yo lo voy a lograr identificar... Este, ...pues quiénes son, ¿no? Quiénes son... ...y yo les puedo, yo puedo rescatar su, su trabajo... ...y este al rescatar su trabajo... Este, yo no tengo dificultad de estar buscándolo, pero, bueno, estoy actuando bajo el extremo ya, este, pero si se supone que me lo suben a la plataforma, de todas maneras pongan su nombre, porque si no, no sé quién es, pongan su nombre, aunque se supone que cuando yo abra en la plataforma la actividad, a ver, me voy a la plataforma, no, no sé si la cerré, creo que sí la cerré, no, sí la cerré, me voy a la plataforma, Aquí hay algo que. Aquí hay algo que sí, ahorita van a anotar ustedes. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en la plataforma, déjenme que, la, que exceda yo. Es que, que, que, muy buena pregunta, ¿eh? pero sí ponen su nombre y nombre de control. Aunque se supone que cada, cada uno de ustedes, pues yo veo la actividad que me está subiendo. Pero si sí es necesario que. El mismo, la niña. ¿Eh? La eh, Mayra. Ah. A ver, no me abrió la. ¿Qué? Ahora déjame checar, porque en algo me equivoqué. Moody, Moody. Es rgn7 arroba. Profe. Sí, oigo. Yo a la actividad le puse hoja de presentación. No importa, no se preocupen, no se preocupen, qué bueno, qué bueno, eso está bien, no, no se preocupen, miren, les voy a explicar cómo veo yo cuando evalúo, fíjense bien, bueno, es más, ahorita no, no te voy a calificar, si aparece sin calificación, no te preocupes, este, voy a abrir a alguien, voy a, voy a abrir control 16B, voy a calificaciones eh, ¿Calificaciones? Bueno, ok, le voy a pedir que me contesten el... A ver, ¿cuál es? es? El 6B este. ¿El grupo 6B? ¿Cuántos son? Pues son varios ustedes, ¿no? ¿A poco ya subieron tantos? ¿Cuántos son? A ver, el 6B. Ah, bueno, sí, subieron a veintitantos. Ok. Sí, subieron a veintitantos. Pero no están los veintitantos conectados. A ver cuántos están conectados. Estamos Nada más tengo conectados. Dieciocho conmigo. Diecisiete. Diecisiete de veintitantos. Bueno, bueno, ok. Eso dice bastante. ¿eh? Ok, me regreso a la plataforma calificaciones, a ver, aquí están, a ver, aquí están, fíjense bien, si se dan cuenta, aquí me dice quiénes ya contestaron el, la evaluación diagnóstica, yo le voy a dar 10 minutos, a partir de ahorita, 10 minutos para que me contesten, los que no han contestado la evaluación diagnóstica, lo hagan, por favor, este, 12, 10, a las 12.18 reiniciamos, yo aquí estoy mientras voy platicando, este, del, con respecto a la evaluación, ok, vean ustedes, Aquí me dice las calificaciones. Y me voy a. Me regreso a. Me regreso a, al tema. Al tema 1. No he configurado calificaciones, Me regreso. Vamos a ver el tema 1. Tema 1. Actividad 1-1. Y vean ustedes, me dicen aquí que me han enviado cuatro. Actividades de 23. De 23 me han enviado 4. Este, necesitan calificarse 4. Entonces, cuando yo quiero ver todos los envíos. Aquí está, miren. Aquí me dice quiénes ya enviaron, sin entrega, sin entrega, sin entrega, sin entrega, enviado para calificar, vean ustedes. Enviado para calificar, este Vanessa Reyes ya lo envió para calificar. Es, ¿Quién otro? Ya lo envió para calificar. Me dice que... Es enviado para calificar José Emilio... Emanuel este, también ya lo envió para calificar. Me dice que... Son cuatro. Me dice que Alejandra Trejo... Alejandro Trejo... Alejandra, Alejandro, perdón. Alejandro Trejo también lo envió para calificar y que Ángel Eduardo Velázquez también lo envió para calificar. Todos los demás están sin enviar. Entonces, cuando yo abro para calificar, voy a, voy a abrir el de Ángel Eduardo. ¿Está Eduardo Ángel Eduardo presente? Aquí andamos, profe. ¿Me das permiso para abrir tu... tu Adelante tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, es este, sí, el que me enviaste. Sí, ahora no. Miren, ahí aparece Ángel Eduardo Velázquez Vergara y me dice enviado para calificar, no, está cal, no calificado, dos días, diez horas, restantes, eh, o sea, los estudiantes pueden editar este envío, eh, cuando pueden editar significa que ustedes pueden modificar ahí, este, activar uno, uno, aquí está, miren, activar uno, uno, y entonces aquí tengo la rúbrica de calificación, jóvenes si ¿Sí se dan cuenta entonces no la voy a no la voy a, este, a, a cómo se llama a calificar todavía pero entonces cuando yo la abro le voy a dar a abrir me lo descarga aquí en mi en mi pantalla ya no lo descargo antes lo descargaba y lo imprimía y aquí está miren de este trabajo de sus compañeros, si lo ven, sí, sí, sí profe tema 1 conceptos básicos de control, actividad para evaluación, tecnológico nacional de México, docente ingeniero de, de estructura Reyes, grupo 6B, alumno Ángel Eduardo Velázquez Vergara. Me parece perfecto este, esta presentación, eh me parece bien. Y ya luego, tema 1, introducción leer el material que se envía junto y realizar la actividad, actividad para evaluación, bla bla bla bla. Y ya aquí. Me contesta. ¿Se dan cuenta? Como me contesta, ya yo lo que hago, reviso, leo, ya no imprimo, leo aquí en pantalla. ¿Sí, sí están viendo la pantalla ahora? Sí. No la voy a dejar mucho tiempo porque si no se van a copiar los demás. Este, ok, me parece bien. Entonces ya me regreso yo, cierro, ya sé que es de... Ya sé que este trabajo es de Velázquez Vergara, pero aquí en pantalla, en el módulo, aquí me sigue diciendo que es... Ángel Eduardo Velázquez Vergara, y ya me voy a la rúbrica y ya voy poniendo aquí qué es lo que debo calificar. Y este y ya, me pide el siguiente, no lo voy a calificar ahorita, le voy a dar reiniciar, reiniciar, y voy, me voy a regresar, me regreso jóvenes. Y entonces, ya aquí se dan cuenta, hay cuatro trabajos, esa es la bondad de mood jóvenes. Esa es la bondad de Moodle, porque luego ustedes ya, en cuanto yo les califico, ustedes pueden ver en, si se van a calificaciones, todavía no han configurado calificaciones, pero ustedes van a ver la calificación de sus actividades, aquí está. Aquí, por ejemplo, vean ustedes, dice evaluación diagnóstica, actividad 1.1, actividad 1.2, actividad bla, bla. Entonces, aquí va a aparecer su calificación, por ejemplo, me dice que en la evaluación diagnóstica, Jesús del Ángel Bautista González obtuvo 70%, son 10 preguntas, me dice que contestó 7 buenas de 10. De este, él tiene 90, es Sola. tiene 90, que tiene 9 de 10. Rufino tiene 90. Este, Medín de Jesús, dice que tiene 60, 6 de 10. Y que, por ejemplo, Alejandro Alejandro Trejo tiene 100, eh, todas buenas. Esto a mí me da un parámetro, jóvenes, estadístico, cuando yo tengo la evaluación diagnóstica de qué está sucediendo, si me van entendiendo o no, o si me van a entender o no. Y ese, con esta evaluación, además ahí les puse una retroalimentación, si me equivoqué, pues no les va a aparecer la retroalimentación, pero si no, les dice ahí este, la respuesta es falsa o es verdadera y todo eso. si sí les decía, no? ¿O no? Sí, profesor, y les decía, ah, sí, al final del de la ah, evaluación, ahí aparecen cuáles son sí. correctas. Así ah, es correcto, cuáles están correctas y cuáles son no correctas ¿Y, este, y qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, ok. Pues sí, si le ponemos la presentación, estupendo, ¿eh? Me parece estupendo. Ahora, el formato, pues, lo dejé en Word para que ustedes lo puedan editar. Para que lo puedan editar y vuelvan a subir el archivo en, en, ahí en la plataforma y ya. Lo tenemos. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que aquí viene... Bueno, fíjense que aquí viene algo importante, es el grupo 6B, ¿verdad? 6B, ¿no? Me salí. Fíjense, jóvenes, que aquí viene algo importante porque en participantes... A mí me va diciendo... Por ejemplo, me dice que Aquino Orozco... ¿Es el grupo 6B? ¿Es el 6B el que estamos ahorita? ¿Jóvenes? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, ok. Fíjense bien, aquí me dice que Aquino... ...que ya ha estado de alta, no, nunca se ha, se ha conectado. Me dice que Bautista se conectó hace 11 minutos. Me dice que Cali se conectó hace 5 minutos. Me dice que Alberto Colorado hace una hora, que Córdoba hace tres minutos y Fracción, que José Emilio hace 17 horas, casi un día, Espronceda hace diez minutos. No, Espronceda, ¿qué dije? Espronceda, ¿verdad? Tres minutos, casi cuatro que Israel tres minu dos minutos, casi tres un servidor 18 dieciséis segundos Raúl Lagunes nunca Jared Carolina seis minutos Márquez cinco minutos Alejandro Ordiosola hace tres horas Fernando Quintanal nunca a pesar de que ha estado de alta Vanessa Reyes, 17 segundos. Rivera, hace 18 horas, casi 19. Giselle, Heidi Giselle, hace un día con 11 horas. Gremián Rufino, hace 46 minutos. Ángel Alejandro, 3 minutos. Medín de Jesús, un día. Y que, a ver, déjeme ver la hoja que sigue. Está un poco lenta mi red, jóvenes. Ahí está. Me dice que Temix se conexó, conectó hace 30 segundos. Que Torres, durarán 17 horas con 21 minutos. Trejo, hace 6 minutos. Y Eduardo Velázquez, 16 horas jóvenes. ¿Sí ¿Se dan cuenta que van a la estadística de lo que va ocurriendo? Y además me avisa, me avisa, en este caso pues no, pero me avisa por ejemplo que eh, si alguien no se conecta, vamos a poner aquí, voy a poner un ejemplo nada más muy arbitrario, aquí no. Si no se conecta dentro de cinco días más, me pone que está en riesgo de... Este, en riesgo en esta materia ¿por qué en riesgo? porque en primer lugar una actividad ya vence el viernes y si ya no se conecta de aquí al viernes no va a saber qué actividad es y entonces pierde la oportunidad de subir su primera actividad entonces por ahí si lo conocen pues díganle a los que no se han conectado nunca que ya estamos en serio y en serie porque luego tienen la idea de que la primera semana es de pachanga y que no hay que que no hay que entrar a clases y este pues es una falsa creencia no una falsa creencia entonces es esa es la ventaja de Moodle jóvenes esa es la ventaja de Moodle y pues la otra también los otros ese, no debo no descarto también que pues el no descarto que también Teams tiene muchas bondades similares pero si ya estoy trabajando en Moodle, pues por eso es que les dije yo que ocasionalmente, ocasionalmente este, subiré material en Teams. Bueno, ok, ahí lo dejo. ¿Podemos retomar la clase, jóvenes? voy a falta todavía alguien de terminar el examen la evaluación diagnóstica? Yo falto, profe. Este ya, profe, ya lo acabo de hacer. Oye, ¿está bien? Bueno. Ok, bueno, quienes falten, vamos a retomar la clase, por favor, me la hacen hoy. Hoy, jóvenes, no la dejen, por favor, perder para... tener datos Entonces, este, vamos a retomar la clase. ¿Sale? Vamos a retomar la clase, jóvenes. Bueno, fíjense bien, el, el día de ayer, a ver, no hay dudas con respecto a eh, la, la clase anterior, jóvenes. No, maestro. ¿Seguro? Bueno, cerré mi cámara, jóvenes, porque para ahorrar recursos, porque la red está... Bueno, no la he cerrado, está abierta. La voy a cerrar para ahorrar recursos y que no se, les, no, se nos, no se me corte muy a menudo porque está fallando la red. Y estamos dos conectados, estoy yo ahorita y uno de mis nietos que está recibiendo clase primaria, Entonces, compartimos aula... Ya convertimos en escuela aquí la casa, mano. Somos cinco los que estamos, dos que damos clases, dos profesores y tres alumnos, tres estudiantes, uno de primaria y dos de kinder. Y tenemos que repartirnos el espacio y, y todo, y los recursos del internet, las máquinas. A veces trabajamos hasta en el celular. Este, y fíjense que yo me pregunto cómo le hace la gente que vive en una comunidad alejada y en donde nada más tienen, por ejemplo, un celular o una computadora. Y no hay suficiente espacio. Bueno, la ventaja es que en una comunidad hay árboles. Me voy bajo la sombra de un árbol, pero pero aún así, ¿no? Aún así, estoy pensando rehabilitar donde tengo mi taller y mi oficina, rehabilitar mi oficina, pues para poder tener acceso, pero necesito llevar acceso a internet hasta allá. Porque en este, donde siempre doy mi clase, ahorita estoy en, la, en el comedor, porque mientras le dije a mi hija con mi nieto, ustedes utilicen mi, mi biblioteca donde normalmente doy clases, pero se nos cruzan los horarios y pues, hay que compartir recursos. Bueno, ok, entonces este, y yo no dudo que ustedes también como jóvenes tengan hermanitos y todo lo demás y, y pues también tengan que compartir recursos. Pero bueno, vamos a adaptarnos a esta nueva modalidad y tenemos que trabajar. Ok. Si no hay dudas, jóvenes, vamos a entrar con el subtema 2, que es diagramas de bloques. Fíjense bien. Un diagrama de bloques, eh, bueno, en ingeniería de, en ingeniería de control, jóvenes, normalmente hablamos de modelos matemáticos. Y esos modelos matemáticos representan el comportamiento dinámico del sistema. Ahí va implícito en el modelo matemático el comportamiento dinámico del sistema. Y me dice, bueno, ¿cómo se comporta? ¿De forma natural o con alguna excitación? ¿Alguna entrada? ¿Alguna entrada? Pero es conveniente simplificar a veces el, el proceso con diagramas a bloques. Entonces esa función de, ese modelo matemático lo llevamos a función de transferencia y esa función de transferencia la representamos a través de un diagrama a bloques en donde esa función de transferencia en el diagrama a bloques tenemos una entrada y una salida. Si ustedes recuerdan, en la ocasión anterior hablamos de la función de transferencia, de una ecuación diferencial. Y dijimos que Y de S en X de S era igual a una ecuación SOTA que tenemos por aquí. No sé si la están viendo. ¿Sí la ven? Sí, profesor Bueno, ok. Esa ecuación SOTA, esa ecuación diferencial grandotrota, la transformamos en una ecuación, en una función de transferencia. En donde Y de S representa la salida, sería la flechita de salida del bloque y XDS representa la entrada, sería la flechita de entrada del log. Y todo esto que tenemos aquí como ecuación sería la función de transferencia. La función de transferencia en ingeniería de control la representamos como GDS. O sea, GDS simplifica a YDS en XDS. En realidad, YDS en XDS igual a GDS no representa nada si no tiene esta parte de la ecuación. Esta parte de la ecuación, jóvenes, son, eh, tra trabajamos variable compleja en ella. ¿Qué significa variable compleja? Pues que trabajamos números complejos, eh, números reales e imaginarios, y realizamos operaciones con ello. En ese caso, si se dan cuenta, es un cociente de un polinomio complejo entre otro polinomio complejo. Pues eso lo representamos aquí como GDS, y en diagramas a bloques, para simplificar su reducción o lo que sea, decimos GDS. Si son varios, pues ponemos bueno, G1DS, G2DS, etcétera, Los bloques que sean, y los reducimos. Ya lo veremos un poquito más adelante. Pero quiero llegar a, a algo que este, me parece interesante. Fíjense bien. Es, hasta aquí tenemos la función de transferencia de un sistema. Pero todavía no lo estamos controlando. O todavía no lo sabemos si se está retroalimentando. Ayer hablábamos de sistemas realimentados. Por ejemplo, el cuerpo humano se realimenta a través de la vista, a través de sensores térmicos, porque sentimos frío o calor, a través de posición, un movimiento en donde estamos, si estamos sentados, parados o caminando, eh, nos orientamos por el equilibrio que nos proporciona el oído, mm, nos, una serie de de sensores que tenemos en el cuerpo humano. Es complejo. Entonces, información se va al cerebro y el cerebro pues, nos manda un, una información de actuación. Si tenemos frío, pues, bueno, nos manda la orden de, o la, pues sí, la orden de que nos cubramos, de que nos tapemos, o de que, este, en caso de que ya no, te, no tengamos ningún suéter o algo así, haga mucho frío, pues entonces el cerebro manda una orden al cuerpo de que empiece a vibrar, empezamos a temblar para generar calor, para generar calor, fíjense bien, el cuerpo humano responde a las reacciones, ¿no? Y entonces, pues necesitamos aquí a la entrada, algo que me sense, algo que me cense lo que está ocurriendo, aquí en esta función de transferencia, y lo que yo deseo lograr, a esa parte le llamamos punto de suma o detector de error, ese punto de suma, aquí lo representamos con la letra A, un circulito, perdón, con un aspa, un signo más y un signo menos, una entrada A y una entrada B, una entrada A positiva y una entrada B negativa, y entonces la diferencia es A menos B, ese es el resultado. Lo interconectamos a la entrada de la función de transferencia, aquí está, lo que les decía hace un momento, la función de transferencia lo representamos por GDS, GDS representa una variable compleja. O sea, puede representar todo esto ¿no? esto que tenemos acá jóvenes esto que tenemos aquí como función de transferencia y representa números y entonces lo interconectamos y vemos que RDS ahora le llamamos en lugar de A le llamamos RDS que viene del inglés de reference de referencia o punto de ajuste o set point en instrumentación le llamamos set point y CDS que es la variable controlada de control y aquí en este caso decimos que es con retroalimentación unitaria con alimentación unitaria, entonces EDS sería RDS menos CDS, que multiplica GDS. Creo que suena tu timbre, Karen. Creo que suena el timbre de tu consultorio. No, soy yo. Ah, ah, ok. No sé qué era. Ok. Y entonces... Y entonces, jóvenes, aquí tenemos un diagrama a bloques, le llamamos con retroalimentación unitaria, pero no siempre es retroalimentación unitaria. Esa, esa es eh, para análisis. Para análisis, vamos a ver más adelante que para análisis es cómodo, vamos a ver, que aquí haya retroalimentación, pero ahora hay una retroalimentación, es decir, esta HDS un control de realimentación, es decir, un, puede ser un transmisor, un sensor, un, lo que quieran, este, un elemento que detecta la salida y le, me manda la información al detector de error. Ahora a esta señal le llamamos BDS de back, de atrás, ¿no? De atrás. Y esta HDS pues, sería el sensor y el control de, retro, de realimentación o retroalimentación que está censando la salida y le dice, me manda señal y, y aquí pues se genera una señal de error, que es la señal de control para, el, para la planta. En este caso, este sería el símbolo de la planta. Normalmente, esta GDS, en otro, algunos libros, algunos autores le ponen como G-PDS de la función de transferencia de la planta para indicar que aquí antes va un GCDS que sería la función de transferencia del controlador. Ya lo veremos más adelantito. Por el momento vamos a simplificar hasta ahí. Hasta ahí, jóvenes. Y entonces aquí tenemos una representación, los dos están en su forma canónica, nada más que aquí con retroalimentación unitaria y aquí con control de realimentación. Pero los dos están en su forma canónica y así decimos que este, el, la función de transferencia en su forma canónica. Digo, perdón, el diagrama bloques en su forma canónica. Ok. Definimos qué es función de transferencia en lazo abierto. La función de transferencia en lazo abierto es que es BDS en EDS, BDS en EDS. Dice que es igual a GDS por HDS. Y tenemos la función de transferencia de trayectoria directa, que sería esta nada más, CDS en EDS. Sin embargo, cuando es retroalimentación unitaria, jóvenes, cuando retroalimentación unitaria, esta HDS se vuelve 1, y BDS en EDS y CDS en EDS se vuelven iguales. Se vuelven iguales. Entonces, aquí viene la, el detalle de la comodidad. Y tenemos la función de transferencia de lazo cerrado, que sería CDS en RDS. Sería todo esto, pues hay que reducirlo. Y en, e iniciamos algunos, algunas operaciones matemáticas sencillas, como decimos que CDS, fíjense bien, CDS es igual a EDS por GDS o GDS por EDS. Siempre la salida es el resultado del producto de las entradas. EDS por GDS es igual a CDS. Entonces CDS es igual a GDS por EDS. Aquí lo tenemos. CDS igual a GDS por EDS. Pero EDS, ¿a qué es igual a EDS? Pues EDS dice que es igual a RDS menos BDS. Sale, EDS es igual a RDS menos BDS. Pero ¿a qué es igual BDS, jóvenes? Pues BDS es igual a, puede ser igual a HDS por CDS, o puede ser inclusive HDS, GDS por EDS. Vean ustedes. Pero lo ponemos como HDS por CDS. Y sustituimos esta, um, sustituimos esta esta EDS acá, en la primera ecuación, y decimos que CDS es igual a GDS por EDS, es RDS menos HS por CDS. Efectuamos las operaciones pertinentes, jóvenes. Efectuamos las operaciones pertinentes. Este, transponemos este término negativo del segundo miembro al primer miembro. Pasa como positivo porque hay un elemento común que es CDS. Y esta GDS, RDS se queda ahí. Factorizamos CDS que multiplica a 1 más GDS, HDS es igual a GDS por RDS. Y ya. CDS que es la salida entre RDS que es la entrada. Es igual a aquí en GDS entre 1 más GDS por HDS. Y esta es la función de transferencia, jóvenes, de lazo cerrado. Si HDS vale la unidad, para retroalimentación unitaria, entonces CDS sobre RDS es igual a GDS, sobre uno más gds nada más. Y ahí se quedaría, jóvenes. Ahí se quedaría. ¿De acuerdo? Comentarios hasta aquí. Todas. Comentarios. Ah, bueno, yo había ya... checado en internet que también existen. Aparte del desarrollo matemático, luego hay como sistemas que ya vienen como en talos. O sea, son tan comunes que hasta existen tablas, como las tablas de integración y todo eso. Que agilizan es los procedimientos cuando son más es correcto. Sí, es correcto. Aquí estamos a partir del, del, del, del lado genérico. A partir del lado genérico, a partir de, de, de donde nosotros estamos deduciendo esto para saber dónde sale lo que sale. Pero ya cuando lo sabemos, pues ya, nada más nos vamos a tablas y, y como ahorita la transformada de Laplace, ahorita la vamos a ver, ya no necesitamos estar yéndonos a, a los principios de por de dónde sale la transformada, simplemente nos vamos a la tabla y decimos, ah, es igual a esto, ok. Procedimiento para dibujar un diagrama de bloques, fíjense bien, a partir de un fenómeno físico, de un problema físico, en este caso un circuito RC, sistema de primer orden, vamos a dar cuenta que es de primer orden y vamos a ver por qué fíjense, un circuito RC, aquí lo que hay que saber son las leyes de, los principios eléctricos las leyes de electricidad establecemos una corriente I y entonces vamos a elaborar su diagrama bloques a partir de el circuito físico, fíjense bien de aquí nos vamos a ir a su diagrama bloques y ya su interpretación física precisamente la veremos en función de los componentes Fíjense bien, aquí tenemos, aplicando la ley de nodos, EI menos EO sobre R debe ser igual a I, porque aquí circula una corriente I. Entonces I es igual a EI menos EO sobre R es igual a I. ¿De acuerdo? O I es igual a I menos EO sobre R. Y aquí, esto ya lo habíamos visto, circula la corriente I también, y entonces EO, aquí nos interesa la salida EO, es igual a 1 sobre C integral de I de T. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? ¿O no? ¿No lo habíamos visto antes, jóvenes? No, ¿verdad? No, no, no lo vimos. No, fue en circuitos, es correcto. Pero bueno, lo vimos antes en circuitos, exactamente. Estos, si se dan cuenta, son circuitos eléctricos. Circuitos 1, circuitos 2. Y a lo mejor ya están llevando electrónica 1. No sé. No sé cómo tenga en su retícula. Bueno, sí sé, pero... Yo digo no sé, en el sentido de que ustedes saben lo que, lo que tienen que ir viendo. Entonces, fíjense bien, le aplicamos transformación de la plaza Y al aplicar transformación de la PLAS, IDT, aquí equivale a tener una IDT. Me voy a la tabla. Me voy a la tabla. Y la transformada de AFDS o... Si sí, de AFDS, por ejemplo, en este caso, A con la unitaria, ¿qué nos quedaría? La plaza de AFDT es igual a AFDS. Si se la unitaria, consideran que la corriente I está multiplicado por 1. O sea, FDT sería IDT, pues es igual a FDS, que sería IDS, ¿no? mayúscula. Si se dan cuenta, aplicamos transformación de Laplace, la variable en el tiempo se transforma en, en, en una variable de Laplace en, y para la, la función de transferencia, jóvenes, eh, aquí hay que considerar que debe ser con condiciones iniciales cero, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y entonces me dice que es igual a EIDS menos EODS sobre R. EIDS menos EODS sobre R, jóvenes. ¿Por qué? Porque no le afecta... A R no le afecta la, fre la frecuencia Omega, aquí hay I de S sí Y a EO de S sí, porque está en función de tiempo Aquí que vale tener I de T, EO de T Aquí R es R nada más Es una constante Y, e y EO igual a 1 sobre C Integral de I d T Pues EO EO jóvenes ¿a ¿Dónde está? No está, ya me perdí Bueno, ok, aquí Después sí, bueno, ok. Chip. Sí, me, me regreso tantito a IDS. Entonces ya tenemos que es IDS e menos EODS por 1 sobre R. Yo lo puedo componer como IDS es igual a IDS e menos EODS multiplicado todo por 1 sobre R. Es lo mismo, ¿no? Es la operación matemática, nada más que aquí equivale a tener un bloque y aquí, a tener, aquí equivale a tener otro esquema, ¿no? Hasta ahí lo dejo. Y aquí, vean ustedes, la salida quién es? Es IDS. Aquí tenemos la salida IDS. El block es 1 sobre R, es 1 sobre R multiplicado por quién? Por EI menos EO, que en este caso es un detector de error EI menos EO. Aquí debo tener EI menos EO, que multiplica a 1 sobre R por EIDS. Y ya tengo el primer, la primera sección del diagrama a, blo a bloques. Para la parte del capacitor, aquí sería EODS es igual a 1 sobre C. La transformada de la plaza de integral de i de t, bien, la transformada de la plaza de una integral con condiciones iniciales cero, aquí está, la transformada de la plaza de integral de f de t de t, dice que es igual a f de s sobre s, porque esta condición inicial vale cero, no cuenta. Me queda f, sobre f de s sobre s. Entonces, f de s sobre s, si se dan cuenta, aquí equivale a tener, aquí equivale a tener aquí a i de s sobre s por 1 sobre C. Entonces al multiplicar yo, pues me queda 1 sobre CS por IDS. Porque era IDS sobre S por 1 sobre C, o 1 sobre C por un I sobre S. Entonces ya lo compacto aquí, 1 sobre CS por IDS. Y elaboro su diagrama de bloques. La entrada es IDS, la salida es EODS y el bloque es 1 sobre CS. Y si se dan cuenta, intercalo este con este, porque aquí la salida es IDT y aquí las IDS, perdón. Y aquí la entrada es IDS, pues va conectado aquí. Y de aquí EODS, de ahí tomo la señal para el detector de error. Y entonces mi diagrama bloque bloques se queda aquí así. Reduzco y me queda 1 sobre RCS. Y tengo por Esculpe, acá maestro, IDS. Perdón. Esos dos bloques sí. ya serían la función de transferencia. Es correcto. Es correcto. Esa es su función de transferencia. O sea, esto yo lo puedo reducir a 1 sobre RCS. A 1 sobre RCS. En lazos cerrados, jóvenes, EODS en IDS, pues es igual a quién? A 1 sobre RCS más 1. ¿De acuerdo? Esta sería su función de transferencia ya. Esta. Esta es la función de transferencia. Ahora, si me quiero regresar al modelo matemático que me pudo haber generado esta, esta función de transferencia a partir de este diagrama de bloques pues lo regreso, RCS más 1 que multiplica EODS, EODS que lo multiplica RCS más 1 es igual a 1 por EIDS, pues EIDS le aplico transformada inversa de Laplace y la transformada inversa de Laplace me dice que es igual a RC acuérdense que la S que representa D en DT ¿por quién? por EO EODT más 1 por EO, pues es EO esto es igual a EI y este es mi modelo matemático de este sistema, jóvenes o de este sistema. Así le llamamos. Ah, a este entonces, este. ¿ese resultado lo, lo graficamos? Se puede graficar, es correcto. Ah, ¿O qué otra cosa se podría interpretar? Se de puede la interpretar. De ahorita parto del supuesto, que todavía no estamos en capacidad de, de ver la respuesta, pero podemos ver su respuesta de este sistema, cómo se comporta. Podemos ver cómo se comporta, dándole valores a R y a C, y dándole ¿Sí? valores, bueno, EO... Y EI, pues quedan así como en función de. Aquí EI es un escalón por lo general. Y entonces yo puedo tener EO a partir de aquí. EO, fíjense bien, le aplico R una función escalón. Y yo puedo obtener su respuesta transitoria en función de los valores de R y C. Y entonces yo ya puedo ver cómo se comporta. Cómo se comporta mi sistema. Aquí, si se dan cuenta, esta es una ecuación diferencial. Diferencial no homogénea. De primer orden. ¿Tendríamos que integrar para encontrar el valor de EO? Con coeficientes constantes. Este, pues habría que integrar, pero no es necesario. aquí a partir, Vamos a ver que a partir de aquí, a partir de aquí la función de transferencia, yo despejo nada más EO y esta EIDS lo paso para acá, que sería mi RDS. Este, este equivale a tener CDS en RDS, jóvenes. Si se dan cuenta, CDS en RDS la variable controlada que es EO y la variable de entrada que es ei cds en rds y entonces esta ei se pasaría a multiplicar aquí aplicamos fracciones parciales ese es parte del segundo tema jóvenes a ver me voy a adelantar tantito para que vayan viendo qué es lo que va a ocurrir cuando estamos viendo lo básico que es el modelo modelado matemático no, ni el modelo matemático. Apenas estamos viendo el modelo matemático. Lo vamos a ver en el, en el tema 2. Ahora estamos viendo los principios. Y fíjense bien, función de transferencia y analogías. ¿no? Pues, ¿cómo, ¿Cómo está eso? No vuelvo a repetir el, el, la situación. Bueno, el modelo modelado matemático, todavía no me meto en, en problemas. Todavía no me meto en problemas. En el 3, miren, esto lo desmenuzaron demasiado. En ese, ese. Pienso que, lo que me acaba de mencionar, pienso que el tema 1 debería estar incluido en el tema 2, y entonces el tema 3, es análisis de respuesta transitoria, piense bien, me voy a adelantar tantito hasta el tema 3, me adelanto hasta el tema 3, y vean ustedes, el tema 3, que lo acabo de terminar, jóvenes. Lo acabo de terminar. Fíjense bien, aquí lo primero que tenemos que recordar es, lo primero que tenemos que recordar es fracciones parciales. ¿La vamos a aplicar. ¿La vamos a aplicar, y lo que me acaban de preguntar es correcto. Aquí tenemos otra vez un sistema de primer orden, RCS, uno sobre RCS, si, si les si hace conocido aquí ahora ya. Aquí fíjense bien, aquí 1 por 1, 1 R por CS, 1 sobre RCS me queda, ¿no? RCS. Y vean ustedes, me... ya me perdí. Acá estoy. No, ¿dónde está? Acá. Aquí sería T es RC, 1 sobre RCS, un sistema de primer orden. Vean ustedes, le... lo despejamos, lo convertimos a lazo cerrado. Y vemos la respuesta al escalón unitario. 1 sobre TS. Aquí vemos, aplicamos fracciones parciales. Encontramos, la le aplicamos transformación inversa. Encontramos la respuesta en el tiempo. Dice que es igual a, a 1 menos E a la menos T sobre T. Para T mayor que 0. Para T mayor que 0. Le damos valores a T sobre T, aquí se corrió T sobre T, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5. Cuando T sobre T vale 0, fíjense bien que cuando T sobre T es igual a, son iguales, vale 1. En ese caso ya tenemos el 63.2% por, el 63 de elevación de, de la curva en la gráfica. Y aquí tenemos la gráfica de respuesta, lo que acaba de, me pregun acaba de preguntar. Ya podemos elaborar la gráfica de cómo se comporta el sistema. Para sistemas de, estos son sistemas de primer orden, ese es su comportamiento, jóvenes, para el escalón y, toda la, y todo el asunto. Para los sistemas de segundo orden, ahí ya los sistemas de segundo orden ya tienen eh, algunas condiciones, porque ya hay un factor que se le llama factor de amortiguamiento, y aquí fíjense bien, no sé si logran distinguir la gráfica en MATLAB, creo que están en MATLAB, o en Excel, no, en MATLAB. Excel. Excel. Vamos a ver cómo se obtiene en Excel también, ¿verdad? porque si no, tienen MATLAB, si no tienen MATLAB, pues en Excel la elaboramos. Entonces, aquí está la respuesta de un sistema de segundo orden Dependiendo del valor de Z Aquí tenemos otra gráfica Creo que está por acá Pues casi no se lo... ¿Si ¿Sí la ven ustedes? Yo no la veo Apenas la veo Bueno, aquí tenemos otra gráfica Y por acá tenemos otra gráfica Aquí tenemos otra gráfica El sistema... Este es el sistema sobreamortiguado ah, Yo había visto que eso era... Mmm, era, era la variable era la variable controlada, pero cuando está en, en su forma dinámica y estacionaria. Sí, es correcto. Es correcto. Vamos a ver todo eso. Error en estado estacionario, errores... Eh, aquí está errores estáticos y dinámicos. Es correcto eso. Es correcto. ¿Está repitiendo la materia? Sí, ya por tercera vez. ¿Cómo va a ser? Sí, ya. Pues ya aquí me gustó tanto? Ah, sí. ¿No fue la única que había con usted. ¿Eh? ¿Cómo? Nada, profe, en primera vez. Ah, ok. Ah, salió comediante. Sí. No, ah, <risa> ya, ya, ya me hiciste reír, ¿eh? Te voy a, a decir como dice mi nieto. Estaba yo platicando con él y no recuerdo qué sucedió. Y me dice, abuelo, tú me haces enojar. Espérate, tranquilo, ¿para qué te enojas si hay que reír? No, o sea, es que tus chistes me hacen reír. Puta, entonces mis alumnos no van a ser bien por la, por, ya por compromiso. Bueno, ok. Entonces es, eh, me regreso entonces a la parte que tenemos por aquí del, de los diagramas a bloques. Aquí tenemos las interconexiones, dijimos, y ya llegamos al modelo matemático y vemos que es una ecuación diferencial lineal, no homogénea, porque tenemos una i eh, de primer orden, porque tenemos eh, una derivada de primer orden, con coeficientes constantes, en este caso RC. Y bueno, eso es lo que tenemos ahí. Es, eh, pues comentarios aquí. Comentarios jóvenes. Preguntas. Dudas. Es, es, es correcto, jóvenes, lo que. Miren, este, ahorita que. No, no te dejes molestar, este Trejo estaba hablando, era Trejo el que estaba hablando, ¿verdad? Y luego Colorado le dice que chistosito, algo así. Bueno, en otras palabras, ¿no? Este, no, no, no se molesten, al contrario, ni me molesta tampoco que. que intervengan. Al contrario, eso. Es bueno. Y siempre que tengan comentarios, adelante, jóvenes. Porque este, eso lleva a determinar qué es lo que tenemos que hacer en el tiempo, tenemos que avanzar. No se queden callados. Porque se quedan callados, jóvenes, entonces no vamos a poder este, aclarar dudas. Entonces yo les pido, por favor, que, que cuando tengan algún comentario, adelante. Adelante, jóvenes, no se queden con la duda y luego al rato empezamos a tener problemas porque control 1 y 2 no, no son difíciles, son talacheros, diría el difunto amigo Chaui Chaui. Cuando veía algo así, este está talachero, decía, o sea, pues hay que arrastrar el lápiz. Y en mi caso yo les dije que me gusta trabajar a la antigüita, que arrastren el lápiz porque yo creo que ese es el, el aprendizaje. Si yo arrastro el lápiz, jóvenes, aprendo. Si no, nada más, pues no sé qué suceda, ¿no? No sé qué ocurra. Entonces, ya cuando tengamos la experiencia suficiente, pues, ok, sí, ya usen la herramienta que quieran. Diría alguien por ahí, hasta en AutoCAD hago el dibujo. Pues sí, pues AutoCAD es para dibujar. Pero este no lo trae todo, ¿no? Entonces, este, yo creo que lo importante, y lo platico porque estoy supervisando la construcción de mi yerno y mi hija, ahí en San Pedro Mártir. este No hay albañiles buenos, jóvenes. Y créanme que yo digo, si soy ingeniero, pues soy ingeniero. Eh, trabajé con mi padre como, mi padre es constructor, albañil con uh, más de 60 años de experiencia. Entonces, pues, todas las cosas de él, este, aprendí con él en mi época de, de estudiante. Él quería que yo fuera ingeniero civil o arquitecto, no me gustaba. Ironía del destino, hoy este, es muy bonito. Y si me pregunta, por ejemplo, el concreto para una resistencia de... De 210 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo que debe llevar una columna y una losa. Me preguntan cuánto lleva de grava. Yo le puedo decir una relación de 1, 2, 4, o 1 a 6, o 1, 2, y medio, 3, y medio, es decir, 1 de cemento, 2 o 2, y medio de gravilla, por 3 o por 4 o 3, y medio de grava, contra 30 litros de agua, o 40 litros máximo, porque si le echamos demasiada agua, la resistencia disminuye. Y entonces, este. Pues hay que estar vigilando al bañil, porque de repente le echa gravilla, la mitad de gravilla y la mitad de grava. Y le echa cuatro latas y cuatro latas, espérate, si no vas a hacer log, vas a hacer un colado de una base. Entonces no vas a hacer log. cuando vayas a hacer log, pues échale las 40 latas que le echan a un saco de cemento, pero aquí es dos, cuatro, o dos y medio, tres y medio. Digo, ¿Por qué? No, pero es muy poca agua, no, pues tampoco lo deja aguado, digo, porque tiene que ser manejable. Cuando esa agua, deja... deja este, o quedades, o lo que le llama inclusión de aire, y eso no sirve, porque luego se filtran por eso las losas. este le ha aprendido al viejo, por ahí está por Tijuana, ahorita él le dije que este, para qué se iba hasta allá, tiene un, tengo un medio hermano por allá que se fue con él, y este, ya por eso no está supervisando él, pero lo, lo, lo puedo supervisar yo. Entonces al principio del bañil, así como que, ah, porque la cuestión es que, así como diciendo, ¿qué sabes de esto? Yo, mira, si me pones a pegar un blog, no lo pego. Porque esa no es mi tarea, es tu tarea. Pero si me preguntas cuánto de concreto y cómo debe ir, sé arrastrar la pala. le digo. Si me preguntas cómo debe ir armado el fierro, sé cómo va armado el fierro, pues se lo aprendí a mi padre. Afortunadamente, le digo, he tenido la fortuna de aprenderle a mi padre. Este, por eso cuando el edificio de industrial que dicen que se hundió, yo le sugerí siempre al director anterior que eso yo lo podía arreglar con no mucho dinero, que se podía arreglar, pero bueno, son otros asuntos. Los expertos en construcción dijeron que no, que se cerraba ese edificio y que no se usaba. Hoy parece ser que ya lo van a abrir. Hoy parece ser que ya lo van a abrir. Pero bueno, cuestiones políticas también. Y ya, y ya no me meto. Pero jóvenes, este, yo creo que como ingenieros, pues debemos tener la experiencia suficiente en algunas cuestiones. Somos ingenieros. Y por eso el cálculo, por eso el cálculo, jóvenes. Este, ya ustedes ya no llevan resistencia a materiales, qué lástima, la verdad. Pero muy importante en la ingeniería de la construcción, en la ingeniería de puentes y también en ingeniería en instrumentación, jóvenes. Les platico una anécdota rápido. Eh, voy a detener la clase 10 minutos o 5 minutos antes, jóvenes, para que tengan chance de conectarse a la siguiente clase y yo también. Pero les platico rápido el cuento. En una ocasión estamos trabajando en Fertimex, este, mantenimiento anual de una planta una planta de 10, 11 pisos había que bajar una válvula a tamaño familiar, le llamaba yo y entonces a un supervisor nuevo inexperto se le hizo fácil mandar una orden de trabajo a, a a quien era el bailero, para que cortara una estructura que estorbaba y por ahí sacar la válvula y el bailero pues obediente, dijo yo voy el zapalero sí sabía que iba a ser pero dijo, yo voy, cuando ya llegó y le preguntó al jefe de turno que dónde era la, lo que se iba a hacer, y que vas a hacer? No, pues voy a cortar la estructura, se le quedó viendo y le dice, ¿y quién te dio esa orden de trabajo? No, cuando la dio fulano y tal, ¿de instrumentos? Está loco, que tiene? Eso se saca con la grúa por arriba, pero hay que esperar a que desmonten tal equipo, y eso está programado para tal día, entonces, jóvenes, este, este cuate que mandó la orden de trabajo no sabía que estaba cort iba, quería cortar el reforzamiento de una estructura. Si lo hubiera cortado, pues no sé, no me imagino qué hubiera ocurrido después. ¿Qué hubiera ocurrido después? Lo mismo ocurre con muchas construcciones, jóvenes, cuando se construye y... Y no, pues aquí déjalo así nada más. Este, pues no. Pues no, porque es el, con, en resistencia de materiales vemos... Y me ha servido, fue mi coco resistencia material para mí, para los mecánicos ha sido el coco, jóvenes. Y muchos odiaban resistencia material, y cuando decían, les va a dar este mercado resistencia material, uh, casi se ponían a llorar, era como hablar de Galindo en electrónica. Pero, pues, pues se le agradece, jóvenes, se le agradece que haya, que haya ganado esa fama el ingeniero de exigente en esa materia, porque es una materia muy importante, jóvenes, desafortunadamente ustedes ya no la llevan, y la tendrán que aprender un día por su propia cuenta. No es difícil, no es difícil, jóvenes. Pero, pues hay que ponerle interés. Por eso les he pedido pues que que... Bien, que no lo hubieran sacado, porque eso habilita más, este, más espacio laboral, ¿no? ¿No cree? ¿Cómo? Um, la parte de resistencia de materiales que usted comentó. Pues, es que, miren, eh, hay revisiones revisiones de, a nivel nacional de los programas de estudio y todo lo demás y de repente se le ocurre y dicen esto ya no le sirve al ingeniero esto necesitan esto y yo estoy de acuerdo que necesitan todo necesitamos más pero hay cosas que las podemos aprender en, en la vida común y corriente jóvenes por ejemplo no quiero hablar mal de las materias porque pues todas son importantes pero por ejemplo resistencia materiales se quitó porque dijeron bueno ya no es importante y entonces le metemos este, ¿Qué será? Taller de investigación la Administración 2, gerencial. Administración gerencial. Y sí, no, no es malo, pero yo creo que la administración gerencial, jóvenes, este, está en continua evolución. Yo tengo muchos libros de, de administración. Ahorita estoy releyendo un libro que dice administración por valores, por valores, por valores, jóvenes. Fíjense bien, ya no es la administración convencional. Este, estoy leyendo un libro de liderazgo de un tal Maxwell, liderazgo al máximo, y lo que dice tiene razón, pero pues ya lo estoy leyendo por mi propia cuenta. Y eso al final de cuentas, con leerlo y razonarlo, se aprende, pero hay cuestiones que requieren del apoyo matemático y de la explicación de alguien que me diga, oye, esto ya se me olvidó, ¿por qué? Entonces, esas cuestiones... Este, pero pues ya a ustedes les corresponde leer, eh, aprenderla, jóvenes. Créanme que es, es emocionante. Se los digo porque lo que les he estado platicando de construcción, jóvenes, lo he ido aprendiendo por mi cuenta y he comprado libros de, de ingeniería de la construcción. De ingeniería de la construcción. Y entonces, por ejemplo, eh, la, la, las famosas cuerdas que venden de nylon, que antes eran de, de otro material muy resistentes, tienen una resistencia. Las tablas, los tablones y los polines tienen una resistencia, jóvenes. Entonces... Este, Yo recuerdo que hace muchos años, muchos años, yo era no creo, niño, no, no recuerdo, Ahí estaba haciendo una construcción aquí en Acayucan y apuntalaron mal un colado y entonces en la revisión uno de los albañiles se metió abajo entre los puntales y con el peso del concreto, pum, se chorrió la, la cimbra y medio aplastó a ese hombre, se quedó pues, rengo para toda la vida, ¿no? Este, fue un error, un error. Entonces, cuando vamos a la industria, jóvenes, lo primero que tenemos que aprender es seguridad industrial. Tampoco la tenemos en, el, en la currícula de la carrera, pero la tenemos que aprender. En bachillerato a lo mejor la llevamos y ya se nos olvidó, pero tenemos que retomarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que darle plática a nuestro personal de seguridad industrial, de muchas cosas que eh, dicen por ahí, hay una premisa que dice que para que ocurran un se requieren dos elementos. Este, el, la, el, la condición insegura y el acto inseguro condición insegura que tire, se tira el aceite y el acto inseguro que ando brincando sobre el charco de aceite y una de esas no alcanzo a llegar a la parte seca, me resbalo y ¡pum! ya me accidenté, ¿no? entonces ¿qué hay que hacer? pues se derramó aceite pierde un ratito de lo que estás haciendo, échale a serrín o échale arena o, y bárrelo y quítalo, pero sécalo, pero no dejes esa condición insegura ahí porque alguien se va a caer en casa, jóvenes. Dígame si no ocurre. De repente veo que la, el palo de la escoba está atravesado ahí a la salida de la puerta porque la dejaron parada, pero se chorreó y se cayó. Pero lo primero que hago, cuando la veo, me la levanto porque uh, aquí no se fija alguien, se tropieza y pum, ya se cayó. Entonces, cosillas que pasen simples, este, subirse por ejemplo por no ir por la escalera a lo mejor me subo sobre la mesa una silla me calzo para cambiar el foco y de repente se rompe la mesa, se rompe la silla y pum, ya hubo un accidente entonces pues hay que utilizar las cosas como son este, mucha gente muchos mecánicos agarran de cincel el desarmador plano y está todo abollado y de repente cuando van a sacar un tornillo lo dañan porque ya no sirve el destornillador entonces cosilla por el estilo jóvenes uso práctico, bueno jóvenes Ayuda por la clase porque me voy con otro grupo. Ya se fue, ya no cumplía el tiempo. Gracias, nos vemos mañana. Lean por favor el material. Lean, por favor, el sí, material. Sale. Está bien. Yo. Bye. Mañana, Adiós.